Bad Bunny entre los 100 más influyentes del 2021. Claro que sí. La revista Time. Claro, la revista Time eligió este miércoles al presidente salvadoreño Nayib Bukele y el rapero puertorriqueño Bad Bunny, entre las 100 personas más influyentes de 2021. Una lista en la que figuran además activistas latinoamericanos de distintas causas procedentes de Cuba, México, Chile, Honduras y Brasil. Nayib Bukele figura en el apartado de líderes junto a John Biden y Xi Jinping pero su perfil, que firma Paratime, un periodista salvadoreño, no es nada elogioso, pues destaca que no soporta la crítica ni la oposición el y recuerda cuando llegó al parlamento de su país rodeado de soldados armados para obligar a los legisladores a aprobar el presupuesto. El perfil de rapero Paponi lo firma su colega Jay Balvin, quien subraya que ha llevado a la cultura latina a otro nivel, pero no olvida mencionar que es un abogado de la libertad de expresión y que ha tenido que luchar duro desde su inicio cuando se ganaba la vida trabajando en un supermercado. Son los activistas latinoamericanos y sobre todo las mujeres activistas quienes este año figuran en mayor número en la codiciada lista. Están, por ejemplo, la Mapuche chilena, Elisa Locón y la Defensora de los Derechos de las Mujeres en Puebla, México. Limpia Coral Melo Cruz. Señores, todo un éxito lo que, lo que es Bad Bunny. wow. Y Nayib Bukele también, uno de, un presidente joven de, de, de Ecuador, ¿verdad? Claro. El presidente sí. Nayib Bukele. Salvador, Salvador. Salvador perdón. Eh, eh, un presidente joven, un presidente que interactúa en sus redes sociales y, y se ha dado a querer mucho con, con la, las personas de su país y otros países. Incluso muchos países quisieran tener un presidente así. ¿Eh? Un presidente joven que dice la verdad y que no anden en esa. Sí. Y la, y sí. Muy bueno, na, na, na, Nayib Bukele, le mandamos un saludo a, Salud al presidente. A sí. no se claro. le hace llegar <ríe> <ríe> a <la> sí, <ríe> sí, sí, sí. ¿Tiene? Eso es lo malo. ¿Y eso? ¿Qué a lo todo No, no, que está activo y hueca <risa> mal, <risa> claro. <risa> y no me entra. Claro. Y tú lo ves haciendo el sueño hay que como le... sí así. Bum". <risa> Señores, ya, ya mandó el, la foto ahí. ¿La mandó? Ay, Dios. <risa> <risa> <risa> pero, pero. Señores. Va eh, eh, Bonnie. Es un, un fenómeno que salió sí. de empacar en un supermercado. Eso para que usted vea. Y hay gente que se cansa, pero ¿por pues yo me quillo con el que se canse. Si usted tiene talento, tiene que intentarlo. Porque Intentale, un día usted se levanta. Un día. Mucha Vamos a poner la familia que hace video. Un día él se levanta y lo va a hacer video. ¡Pah! Viral. Viral. Un millón de seguidores de la familia musical. Es eh, un día. <risa> Vengo yo y una idea de la que me Ahí llega dice. a la cabeza, sí. pa, y se pegó ese tema. No vimos Blum. a volar que Bob. soy y Ese mamá, ¿Eh? sí. por, por eso tiene que insistir. Siempre, porque Dios siempre. Dios tiene una lista. Ahora le toca a este, ahora le toca a este. Un propósito. Si sí. nosotros hacemos así para hablamos un tema, aquí ese tema se hace viral. Ya el programa, sí. todo el mundo lo va a poner sí. en atención. Entiende. Sí. Y, y, y, y, quizá, y quizá en ese momento para Bonnie no se le tomaba en cuenta cuando empacaba, pero hoy en día el supermercado guarda su vaina de retiro. Cuando cuando tú renuncias eh. a la carta, la tienen en un cuadro allá. Eso es eh, cuando va ¿Es Eso orgullo así. Para eso